Hola a todos. La postura varía en la bicicleta según estamos subiendo, si vamos en llano o estamos haciendo un descenso. Te voy a mostrar ahora sobre esta bicicleta de gimnasio cuáles son las posturas más cómodas que puedes adoptar para aumentar tu eficacia. ¡Que nada te pare!